tan cabros espero que estén muy bien yo estoy la raja estoy súper bien estoy súper contento y por sobre todo estoy muy muy muy feliz ya se nos pasó un año eh, hoy es 31 de diciembre estoy aquí haciéndoles el vídeo hoy mismo así que hoy lo grabo hoy se sube y de verdad que estoy súper, súper, súper contento de estar haciendo esto el día de hoy. No tuve mucho tiempo, no he tenido mucho tiempo para subir videos, edición y todo eso. Pero acá estoy, para cumplir con ustedes. Oye, eh, espero que... Espero que la bachata de la vecina no se escuche o se escuche muy, muy, muy bajito. Pero lo que nos convoca el día de hoy es exactamente... A algo muy puntual y es una pequeña recopilación de lo mejor del 2018 este año que ya se nos va este año que ya se nos fue porque ya estamos a horas son exactamente las 13 horas eh, del 31 de enero qué nos preparará el 2019 espero que muchas sorpresas y espero que muchas cosas muy muy muy divertidas así que vamos a empezar eh, yo estoy acá con mi cell phone <ríe> estoy acá con mi celular voy a empezar a, a ver desde el primer capítulo que subí el, este año, hasta el último que subí hace un par de semanas ya atrás. Voy a empezar a revisar, voy a empezar a ver y voy a ir comentando un poquito. ¿Qué son los dampers? No tenía ni idea. Así que vamos a buscar eh, la definición en Internet. El primer video tiene que ver netamente con el tema de los dumpers en mi CB190. La parte que más me dio risa de este video fue cuando, en mi cabeza, cuando iba grabando el motoblog, yo dije, oye, puta, ¿qué son los dumpers? Pero así como una definición bien definida. Y dije, ya filo, lo busco en internet y con esa sofoca ¿cachai? Cuando de repente me puse a buscar información en internet, ¡wala! No encontré ninguna puta definición de lo que eran los dampers, me aparecían miles de estupideces pero nada que tuviera que ver con los dampers de la moto, así que fue como... cachi primero vamos al trabajo y luego una pequeña sorpresilla gira por mierda pues en el segundo video que subí este año, que fue cuando hice el, el test dive a la RX3 Puta, ese, ese día, les juro, bueno ahí se ve un par de veces, pero fueron muchas veces en las que yo te, eran dos llaves, una de las maletas y una de la moto para hacerla partir y la verdad es que cuando intentamos hacer partir la moto me equivocaba, colocaba la llave de la maleta y no me giraba, wean. y yo como que en mi cabeza decía, wow, gira mierda, así como que ah, shit y me pasó, sin mentirles, me tiene que haber pasado unas 6, 7 veces y lo genial de este video, que más que nada para destacar, fue que fue la primera vez que yo pasé los 140 km por hora en una moto. Y era una moto 250, alcancé los 147 km por hora. Uff, y fue, para mí era el Mambo, sí, el Mambo King, y bueno, no sé, fue una experiencia súper buena. video a destacar fue uno que hizo un compilado iba a dirección a mi trabajo y de la nada en una curva cerrada venía un auto y se me pasa por el frente en la cámara no se alcanza a apreciar mucho porque como que la gopro o cualquier cámara deportiva como que tienden a como a crear un foco como más distante de lo que realmente es. y fue más cerca o sea fue mucho más cerca y de verdad que okay, la vi <ríe> yo dije Fuiste bueno pelado, <risa> ¡vuela alto! Un video que significó mucho para mí este 2018, que fue en febrero, eh, fue cuando hicimos la primera junta con los noob bikers. Eh, que en serio fue la raja, lo pasé increíble, conocí y compartí con mucha gente que me veía y fue raro porque era como que buena, pelado y bla bla bla y me hablaban de sus cosas, yo le hablaba de las mías y bueno, fue, fue muy bueno y fue como el inicio del grupo, fue el inicio de que yo me sintiera como más fuerte en el sentido de que sentía el apoyo de manera de manera más eh, tangible y de verdad que me, me dio como que me dio una inyección de energía para seguir haciendo videos y seguir haciendo este tipo de cosas lo mejor de ese día o lo más chistoso de ese día fue cuando al Lito se le ocurrió hacer el Dura Challenge de Daddy Yankee y todo el tema y bueno nadie quería bailar al principio y fue como todo muy mmm, todos muy toscos Pero al final terminaron bailando casi todo <coughs> Y fue, fue, fue muy chistoso hacerlo Y lo pueden revisar en Instagram Aprovechando pelado no Ahí búsquenme Lo pueden revisar en el Insta Ya que aquí en el En YouTube no lo puedo colocar Por un tema de copyright Así que eso Pero puta que nos rimos ese día bro. Otra imagen a destacar fue cuando nos fuimos a la ruta de Coinco eh, Fue una ruta que organizaron los chicos de Wind Bikers y fue chistoso igual, bueno. o sea, como que fue entre chistoso y fue bacán la ruta. Porque, bueno, llegamos, llegamos en una par, teníamos que pasar por debajo de un puente, literalmente por debajo del puente y agacharnos para poder cruzar porque era muy bajo. Y ahí cruzar y llegar a donde estaba todo el mundo haciendo asado, carne y todo el tema. Otra, otra anécdota que nos pasó ese día fue que pasó dos veces, que justo lo grabé íbamos en la ruta de ida y tenía el Gio al frente, algunos conocerán al Gio, bueno, fue muy chistoso porque yo, el Gio iba delante mío y de repente lo veo que se levanta de la moto y se empieza a rascar, ¿cachai? Fue como que... ¿What? <risa> o sea, yo, yo creo que muchos lo hacen y yo también lo he hecho, pero verlo como desde... Desde otra perspectiva es distinto y es chistoso. Y pasó dos veces: una cuando íbamos y otra cuando ya veníamos de vuelta y yo estaba despidiendo el video. Es como despedimos esta hermosa ruta dominguera junto a los chicos. La verdad es que les agradezco a cada uno de los cabros que acompañó, que apañó y que nos levantamos. Tante. Otra vez te estoy rascando los cocos, yo, güey. ¿Qué pasó, amiguito? Aquí ya llegamos, yo creo que al pic. De, del canal fue cuando cambié la moto, fue cuando fui a buscar la CBR 300 eh, yo creo que fue el vídeo, uno de los videos más épicos para mí en lo personal porque de verdad que fue un hito, fue un antes y un después eh, la CBR 300 para mí ha sido la raja, ha sido una moto que, que me abrió así el mundo ha sido una experiencia increíble con esa moto y la amo la amo mucho y independiente que que la CB190 fue mi moto, fue como empezó todo esto también eh, La CBR300, oh, sin palabras, en serio, amo la moto, la amo por muchas razones güey. Otro video que fue muy bueno porque nació de la nada, fue cuando fuimos a, llegamos hasta, oh fuck, se me olvidó el nombre Orcón, creo que era Orcón, no estoy seguro, pero creo que sí, fue cuando llegamos hasta Orcón, porque una, unos seguidores de Viña del Mar, a los cuales les mando un fuerte, fuerte abrazo por haberse contactado conmigo y, y que lográramos organizar una pequeña ruta por toda la orilla, desde Viña del Mar hasta Orcón, fue la raja, más encima cuando llegamos a Orcón, ahí a la caleta se estaba celebrando la fiesta de San Pedro, entonces fue como que algo que, nos, fue algo que no estaba planificado, pero bueno, lo pasé increíble, lo pasé muy bien, la vuelta fue un poco fome pero fue porque estuvimos todo el día manejando, ¿ves? estuvimos desde la mañana muy temprano hasta la noche muy tarde manejando todo el rato de la moto, solamente nos bajamos para almorzar, eh, pero independiente de eso, bueno, fue increíble, fue una ruta muy buena, la pasé la raja y bueno, le reitero el saludo a toda la gente de la quinta región que me ve. Y espero muy pronto a lo mejor tratar de hacer algo con ellos. Que muchas veces me han hablado, muchas veces me han dicho, oye, pero ven para acá, hagamos algo, ¿cachai? Pero de repente es como medio complicado organizar algo siendo que no soy de allá. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Ya, esto lo encontré sumamente necesario. Sumamente necesario para la moto. La verdad es que eh, estas partes son de metal miento miento fuck the shit man. me acaban de cagar wea. no no se llama puta la wea, wea este es según yo el momento más fail de todo el año que fue cuando hice el video del unboxing y fue cuando abrí eh, los contrapesos y me di cuenta de que eran de plástico <risa> Yo lo que buscaba de los contrapesos es protección en las manos, que en los dedos, más que la típica protección que es, que no te vayan a apretar el freno en caso de, que es lo que ocupan normalmente en el MotoGP y en las carreras, y yo quedé así, te well, dije, shit, <risa> la puta madre, malditos <risa> <risa> <risa> chinos, pero eso fue culpa mía en realidad, porque después revisé muy bien la descripción y, claro, decía, era una aliación de plástico y al final eh, estaba bien. Po. Yo leí mal. Ojo con lo que compran en China, lean muy bien la descripción. Me caí vos, oh, con Ay, por favor, que no me había pasado nada la moto, bro. jugar, Puta la weón. Puta cagola, no coche, tu madre. Oh shit. Otro momento épico fue en este video, fue cuando fui al primer track day, ayer en las cacha, y me caí de la moto. Bueno, fue un. fue un dolor en el corazón así así Fueron como 50 puñaladas, weón, De una, ver la moto en el suelo Y yo así decía No weón, no weón Yo me saqué la cresta weón. Después de analizando bien el tema Yo me saqué la cresta Me deslicé como 10 metros por arriba del pasto Y la moto también O sea, la moto Salfó, yo también safé Pero fue por un tema de que el pasto estaba húmedo Y por eso nos deslizamos nomás. A la hora yo creo que eso está seco la fricción yo creo que... Puf, puf, puf. a lo mejor la moto no, pero a lo mejor yo sí me hubiese dado un par de vueltas y hubiese quedado más magullado más ahí más, con más moretones pero bueno me dolió el alma verla en el suelo ¿verdad? ¿por qué me caí? bueno de hueón no más momento épico del segundo track day ¿verdad? fue cuando el profe Francisco Verdugo eh, la idea era que todos, todos tocáramos rodillas no era un circuito redondo pero era lo más cercano a eso y la idea era que en ese circuito pequeño tocáramos rodillas fuéramos de a poco él no iba corrigiendo y la idea era que de a poco fuéramos y tocáramos rodillas la, la cuestión es que muy pocos tocaron si no me equivoco fueron uno o dos de los alumnos de ese día y el profe como que le dio la cuestión y dijo ya pasen las motos para acá Ya a todos nos hizo subir de pasajero y, y él tocó rodilla con cada una de las motos que había. No habían motos iguales, todos tenían una moto distinta. Y fue bacán, fue épico ver que todas las motos podían tocar rodilla. Y yo creo que ese era el, el punto del profe: darnos a entender que todas las motos sirven para tocar rodilla, simplemente un poco práctica y tener un poco más de eh, confianza, que yo creo que es lo que a muchos nos falta y yo de a poquito he ido practicando también y mi idea es poder tocar rodilla pronto, pronto, pronto, pronto, pronto fue épico, ir atrás, yo iba más asustado que la cresta ya muy asustado, de hecho mi voz se escucha un poco así como eh, sí, ok, ya, iba <risa> para la y cuando de repente el profe dice ya agárrate, fue como ¿Ah, ¿qué? Fum, y se metió igual toda la pista, fue épico no, fue épico, yo estaba muy muy muy asustado no respiré en todo ese lapsus hasta que llegamos al final y frenó <ríe> y mi cara así pum, de fantamba <ríe> y ya el último video del año que subí hasta ahora eh, fue cuando se hizo la junta masiva de grupos motoko que fue hace no mucho que la organizaron bueno el, el grupo en sí que es la unión de muchos grupos se llama clan bikers chile eh, son muchos grupos los que están metidos ahí no voy a nombrar ninguno más que nada por un tema de que la idea es que se los nombro los nombro a todos pero como no me lo hace todo mejor no nombro ninguno y siempre simplemente me refiero como clan bikers chile y fue una junta épica pero sin mentir yo tengo que haber contado unas 500 600 motos y no paraban de llegar perro, en serio, fue mucha mucha multitud, fue bacán eh, nunca había estado en una junta tan masiva y no, lo pasé increíble, lo pasé increíble una parte épica fue cuando tiraron los fuegos artificiales o um, colocaron un parlante con música estos cabros de locos por el Stunt creo que fueron los que se pusieron a hacer Willy se pusieron a hacer eh, ahí Stunt, ¿cachai? Eh, no, bueno, fue la raja, bueno. fue, fue genial, lo pasé increíble, independiente que al otro día estaba hecho copy, porque yo soy re malo para trasnochar, pero no, lo pasé increíble, lo pasé genial y bueno, fue una súper buena junta, ojalá se vuelva a repetir y ojalá que la cagada más grande todavía. Bueno. Y así, mis queridos no bikers es como despedimos este año 2018. Fue un año increíble, fue un año de muchas cosas, fue un año de muchos videos. Y muchos de ellos ustedes no vieron por distintas razones, ya sea por un tema de que... Eh, no pude editarlos nunca, no tenía el suficiente material para poder entregar un video de calidad hay muchas imágenes que ustedes no han visto que están detrás de cámara y el próximo video me comprometo a hacerles un pequeño compilado de imágenes sin editar, de cosas que no han visto, de videos que están ahí guardados en el disco duro del computador así que el primer, vi el primer video del próximo año Va a ser ese, ¿vale? Porque de verdad hay muchas cosas chistosas que me pasaron y que eh, no la han visto todavía. Así que eso pues chicos, espero que tengan un feliz año. Así que les deseo un próspero 2019. Espero que lo pasen increíble, estén donde estén. Eh, ya sea fuera de Chile, ya sea en algún rincón de mi amado Chile. Espero me sigan apañando como lo han hecho hasta ahora, hemos crecido muchísimo, ya somos más de 3200 personas los que están en este canal y en serio que se agradece tremendamente, para mí son lo mejor, sin ustedes yo no sería nada y de verdad les agradezco. Próximamente se viene la página pelado cabros, puntocom. se vienen muchas sorpresas más, espero poder tener más premios de los que tuve este año, espero poder hacer más rutas con ustedes y entregarles regalos por por ese amor y ese aprecio que tanto me enseñan ustedes con cada like, con cada comentario, con cada mensaje en Instagram. Bueno, los quiero caleta, los quiero, espero me sigan apañando porque así es la única manera de que yo me motive. Y de que yo les siga retribuyendo a ustedes ese amor con más videos, con más cosas que hacer y en, en eso. Así que por eso chicos, nos vemos muy muy muy pronto. Chao, chao, chao.